Bienvenidos a todos a este nuevo video. En esta oportunidad yo le había dado un ejercicio a una de las personas integrantes de Hábitos Indestructibles porque le costaba ordenar, le costaba ordenar y organizar. Entonces le di un pequeño ejercicio. Le digo, bueno, escribí, me cuesta ordenar y ser organizada. Y luego seguí escribiendo. Abajo, volví a escribir, me cuesta ordenar y ser organizada, porque... Y seguí escribiendo, y así varias veces hasta encontrar mejores y más profundas respuestas. Me cuesta ordenar y ser organizada, porque... La respuesta a este video, yo en algún momento, bueno, ya la había hecho, lamentablemente se me había borrado, así que lo estoy haciendo de nuevo. Vamos a, a, a empezar. Acá tenemos el documento, el archivo que Claudia subió. Yo a, realmente animo a todos a que hagan este tipo de cosas, a que eh, trabajen realmente sus hábitos. No solo que se me ponga a hacer algo de forma repetitiva, sin saber por qué lo estoy haciendo, ni para qué, y forzándome y haciendo las cosas con fuerza de voluntad, sino... Mejor aún usar ese proceso para tener más conciencia sobre mí y ver qué me pasa, ¿no? Con el tema de los hábitos, de la disciplina, de hacer, de no hacer, de dejar para después, de usar este proceso para conocerme. Ese conocerme es lo que verdaderamente después me va a ayudar. A llevar disciplina a otros áreas de mi vida sin tanto esfuerzo, sin tanta fuerza, sin, sin tener que sufrir tanto en el proceso y sino que se haga de forma eh, más fluida. ¿no? Lo primero que decía Claudia es me cuesta ordenar y ser organizada porque me siento muy agobiada por mis problemas y se me acaba la energía para poder continuar lo que estoy haciendo. Obviamente acá Claudia ya empieza con todo, ¿no? Vos fíjate que incluso la primera respuesta es general. Me siento agobiada por mis problemas. Acá ponemos de ejemplo a Claudia, que, que fue muy valiente como para hacer esto y a todos los animo. Pero es muy probable que la mayoría de las personas tengan respuestas muy similares, ¿no? ¿Qué te pasa? Y tengo problemas. Pueden o sea, puede ser un millón de cosas. Siguiente. Me cuesta ordenar y ser organizada porque me distraigo con otras cosas. Ya tenemos un poco de información. Me distraigo con algunas cositas. Me distraigo... Ay, corro. Celular, computadora... Cuando me doy cuenta se me viene todo encima y ahí empieza el caos. Que levante la mano quien deja las cosas para después y se pone a pelotudear, como decimos acá en Argentina, con el celular, con Instagram y con todo eso. ¿no? Todos nos ponemos a pavear, en mi caso, eh, uno de mis talones de Aquiles puede ser una serie, puede ser un juego, no tanto estar mirando redes sociales y todo eso, ¿por qué no? Pero sí me puedo llegar a colgar con un juego, por ejemplo. Entonces, si yo me doy cuenta que esta actividad está siendo un ladrón de energía que me saca 3, 4 horas por día... ¿Cómo luego puedo mirar acá y decir, uy, mira todo lo que no hice? Entonces empiezo a tomar conciencia de qué es lo que me recorta tiempo y de alguna forma lo puedo empezar a limitar o a modificar. Puedo poner horarios, por ejemplo, si yo sé que me pongo a mirar una serie y no puedo parar, entonces, ¿qué tengo que hacer? entonces me puedo poner a mirar la serie solamente a las 10 de la noche. O quizás solamente tengo un amigo que me dice, no, yo solamente miro series mientras estoy comiendo. Bueno, voy a comer de una a dos, entonces en ese momento voy a mirar una serie, pero termino de comer, me levanto y sigo haciendo lo que estaba haciendo. Es una cuestión de, de disciplina, es una cuestión de conciencia, es una cuestión de educar a nuestra mente, realmente, a que la mente tiene que hacer lo que nosotros queremos y no al revés. ¿no? Nosotros no tenemos que ser prisioneros de nuestro cerebro. Me cuesta ordenar y ser organizada porque no sé priorizar las cosas. Fíjate cómo ya en la tercera respuesta ya vamos más profundo y ya me doy cuenta que quizás no es tanto el problema lo que yo estaba haciendo, sino que no sé priorizar las cosas. Por supuesto, si yo me pongo primero a mirar Instagram durante dos horas, en vez de ponerme a hacer algo que me gusta o algo que necesito, o por ejemplo, si tengo que ir al dentista, tengo que ir al dentista. No necesariamente me tiene que gustar. Es algo que yo tengo que hacer, ¿sí? hay que terminar un poquito con el paradigma ese de que todo lo que me tiene que gustar, eh, perdón, todo lo que tengo que hacer me tiene que gustar porque yo quiero fluir en el presente y quiero eh, vivir el ahora y todo ese concepto New Age que obviamente fue mal interpretado por muchos de nosotros, me incluyo, no se trata de eso, no necesariamente yo tengo que bailar, eh, bailar eh, de júbilo, porque me tengo que cepillar los dientes, bañarme, e ir al médico. Lo tengo que hacer por mi bienestar, por el bienestar que viene después de sentirme bien y tener una calidad de vida. Me explico. Entonces, organizarme es fundamental. ¿Qué puedo hacer para organizarme? Una de las cosas que puedes hacer es trabajar con aplicaciones. ¿sí? Una de las cosas que yo eh, siempre comparto es trabajar con Trelio, Trelio, con doble L, trabajar con anotadores. O la vieja y confiable hoja de papel, agarro una simple hoja de papel y la doblo y empiezo a escribir las cosas que tengo que hacer hoy. Arriba voy a poner dos actividades de las cuales les tenga miedo, las cuales me cuesten, las cuales sean difíciles para mí. Hago dos de las que no pueden faltar, hoy no pueden faltar estas dos actividades. Y abajo pongo algunas opcionales que bueno después de hacer estas dos puedo hacer estas otras me explico voy realizando voy tachando también puedes usar una pizarra como esta que yo tengo atrás y organizarme si yo no me organizo mi día va a ser un caos mi día va a ser hacer lo que más o menos tenga ganas en el momento o salir corriendo en función de los llamados emails que lea o los mensajes o lo que me digan mis amigos o mi familia y estoy trabajando bajo la agenda de los demás en vez de trabajar bajo mi agenda. Tengo que estar gestionando mi tiempo con mi agenda, no con la agenda de los demás y las prioridades de los demás. Ah, porque tengo que ir a comprar papas. Bueno, ah, entonces yo voy para allá, entonces te compro las papas y de paso, paso. Pero... No, eso no es una organización. Una organización es saber cuál es tu estru estructura del día y quizás si aparece algo más en el momento, entonces sí, ver dónde lo ubico, si es que puedo. Y si no tengo que respetar mi agenda y mis prioridades. Me cuesta ordenar y ser organizada porque no sé delegar a mi esposo y si le hablo que me tiene que ayudar con la casa empiezan las discusiones y para evitarlo ya no le digo nada pero no puedo todo sola. <coughs> ¿Quién no ha tenido problemas en la familia? ¿Quién no ha tenido problemas con alguien que eh, no le, le terminás no diciendo las cosas para que no se enoje, para que no haya un conflicto, etcétera, etcétera, etcétera? lo cierto es que a todos nos ha pasado aquí bueno obviamente también hay que revisar la pareja etcétera pero vamos a la parte de la parte organizacional eh, hay cosas que hay que compartir hay cosas que tiene que hacer papá hay cosas que tiene que hacer mamá hay cosas que tenemos que hacer los dos y la parte comunicacional de la gestión de decir bueno mira qué haces vos qué hago yo es fundamental no Ahora, si yo no puedo hablar con el otro, ahí ya hay otro problema que se, se, se, se, se compila de alguna forma y habría que ver por qué yo no puedo hablar con la otra persona y qué está pasando ahí en esa relación. ¿no? Eh, quizás también a veces puede ser que yo no haya encontrado la forma, yo no, sienta, no me sienta suficientemente valorado, yo sienta que mi, eh, mis actividades o mi tiempo o mi palabra no vale lo suficiente como para decirle al otro no no vaya a ser que lo molestemos no entonces eso también influye y también lo tenemos que revisar me cuesta ordenar y ser organizada porque todo el día estoy corriendo atrás de mis nenas de 5 y 2 años no sé cómo inculcarles desde chica del orden lo que yo siempre digo con respecto a los hijos es que los hijos van a aprender por lo que nosotros hagamos por lo que nosotros seamos no por lo que le digamos entonces al principio hay cosas de los niños que eh, que hay que ir trabajando más que nada en los espacios en común por ejemplo si un niño desor desorganiza desordena mucho la sala de estar de la casa entonces está bueno que el chico aprenda a compartir también el orden también el ordenar. ¿Por qué? Porque si desorganizaste, tenés que organizar. Si desparramaste, tenés que limpiar. Y si ensuciaste, tenés que limpiar. Y si apagaste, tenés que prender. Y si prendiste, tenés que apagar. Y si sacaste, tenés que guardar. Todo eso, Toda esa eficiencia y autonomía personal es importante que la vayamos trabajando, pero sin volvernos locos, porque no hay que olvidarse que son chicos de 5 años, de seis años, de dos. Entonces, por un lado, los espacios comunes, está bueno que vayamos enseñándoles a juntar los juguetes y hacer esas cosas desde chiquito está buenísimo los espacios de ellos por ejemplo la habitación o donde ellos duerman es importante que entender que es su espacio cuando son chiquititos obviamente eh, mamá puede ayudar puede limpiar etcétera pero siempre tratando de dejar un poquito de espacio para que ellos se organicen aunque tengan 5 6 7 8 años buenísimo que los chicos vayan viendo que ese es su espacio y que pueden hacer lo que quieran con él. y Si quieren tener eh, todo pata para arriba, no hay ningún problema. Mamá, cierra la puerta y listo, porque es su lugar. Es distinto con los lugares en común, como una cocina, una sala de estar, etcétera Ahora, hay chicos que después van a ir organizando solo y hay otros que van a vivir desorganizados. Hasta que capaz que un día dicen, no, ¿sabes qué? Me cansé de estar desorganizado. Voy a ordenar esto y voy a ordenar mi ropa y voy a ordenar eso. Ahí habrán aprendido y lo van a hacer ellos. Pero para eso también tienen que ver el ejemplo de mamá. Ah, mamá está ordenada. Mirá qué bueno lo que hace mamá. Ahora, es la única forma de aprender. Si nosotros creemos que gritándole y diciéndole y persiguiéndole van a aprender algo, no. Lo que van a hacer es odiar el orden y lo vamos a hacer peor todavía. Así que estos puntos también son importantes. Eh, <coughs> Me cuesta ordenar y ser organizada. Porque todo lo dejo para último momento. Bueno, ahí ya tenemos lo que dijimos antes. Es bueno hacernos una agenda y tratar de respetarla. Eso no significa que nosotros vamos a hacer una agenda súper estricta. Eh, súper estricta y, y sí o sí hay que hacerlo de esa forma. No, no se trata de eso para nada. Eh, bueno, Normi dice, en mi caso es mayor dejaste esperar que el esposo o los hijos hagan. Bueno, ese es un concepto bárbaro. ¿No? ese es un concepto bárbaro que nos comparte enorme eh, que yo también me tengo que empezar a ver un poquito más a mí no o sea si yo estoy yo estoy pensando que voy a hacer algo para que el otro cambie y el otro empiece a hacer y deje de hacer esto y yo no sé la verdad si vas a lograr cambiar al otro yo puedo Ponerme a pensar qué pasa que no puedo hab hablar con mi pareja. Tratar de decirle, mira, nosotros yo creo que tendríamos que hablar, etc. Eh, y conversar y está bien. Pero de ahí a querer cambiarlo, no sé, no, no estoy tan de acuerdo con eso. Y la verdad que no creo que lleve a ningún buen puerto el hecho de querer cambiar al otro. Para nada, para nada. Entonces. Eh, me cuesta ordenar y ser organizada porque siento que mis preocupaciones me ahogan y me distraigo con otras cosas, nuevamente preocupaciones ¿no? antes de ocuparme antes de la ocupación está la pre preocupación, eh, yo estoy preocupado así, estoy así oh, estoy preocupado ¿no? mejor ponerme a hacer obviamente me ahogo en mis preocupaciones porque estoy pensando de más, hay algo obvio ahí, ¿no? si estoy ahogado en mis preocupaciones es porque necesito aprender a Dominar mi mente a vaciarla y a silenciarla todo eso se aprende, se aprende con meditación, se puede aprender con yoga con un terapeuta con un coach con un psicólogo con un grupo de apoyo se puede aprender a calmar la mente y se puede aprender esa disciplina, enseñarla a nuestro cerebro que es un, nuestro cerebro es como un n chiquitito que nosotros le tenemos que decir no. Ahora es hora de ir a dormir, y si yo me voy a dormir, cuando estoy en la cama, es hora de dormir, no es hora de pensar. Cuando estoy en la cama es hora de dormir, no es hora de pensar y de resolver problemas. Hola Franco, ¿cómo estás? Eh, me cuesta ordenar y ser organizada porque no tengo disciplina. Bueno, ya acabamos, vamos cada vez más al punto de, la, de, de, de todo esto, ¿no? Tengo que aprender a tener disciplina. ¿Qué es disciplina? ¿Por qué me cuesta tener disciplina? ¿Qué, ¿Qué creo yo sobre la disciplina? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué, qué, ¿Qué opino? ¿Pienso que la disciplina es para otro? ¿La disciplina es para mamá, que me decía que tenía que ser ordenada? ¿La disciplina es para papá, que si yo no ordenaba las cosas me pegaba con el cinto? ¿La disciplina es para el maestro, que si yo no hago las cosas bien me pone un cero? ¿La disciplina es para mi jefe? Porque si yo, si no ve que trabajo bien, me echa y no tengo dinero para comer y para comprarme ropa y para pagar las cosas. ¿Qué es disciplina? ¿Por qué le tengo tanto miedo, tanto miedo a esa disciplina? Yo creo que pasa por ahí entender, como te dije al principio, usar este proceso para conocerme, ¿no? ¿Qué es ser disciplinado? ¿No estaría más en paz? Si voy organizando pequeñas cosas de mi día, en vez de estar corriendo para todos lados. ¿Por qué no puedo probar con alguien estar un poquito disciplinada, probando, organizando un poquito el día? ¿Cómo puedo hacer? ¿Con quién me puedo ayudar? ¿Podría encontrar a alguien con quien trabajar esto de estar organizada? Todo eso son preguntas que yo me tengo que hacer, pero no hacérmela en tres segundos como yo hice recién y seguir de largo. Agarrar una, una sola pregunta, y pensarla en profundidad. Dejar el chat, dejar el whatsapp, la computadora, sentarse en el medio de la nada. Y pensar. Porque dijo Henry Ford que pensar es el trabajo más difícil del mundo, y por eso... Pocas personas lo hacen, porque nadie piensa. Lo que hacemos es ser pensados, ser dominados por la cabeza. Pero, ¿nos ponemos a pensar en silencio realmente sobre nosotros? Lo cierto es que nos hacemos una de estas preguntas y empezamos a pensar y pensamos otra cosa, y después pensamos, ¡ay, después no lo que estamos haciendo! Y miramos un mensaje y... No hay tiempo para pensar, parece. Entonces, aprender a pensar en nosotros es una de las cualidades, de las virtudes más valiosas de un ser humano. Vamos a la siguiente. Me cuesta ordenar y ser organizada porque con algunos objetos creo que soy acumuladora y también dejada. Muy bien, empezamos a encontrar algunas cosas. ¿no? Soy acumuladora, soy dejada, necesito acumular. ¿Qué quiero acumular? ¿Quiero guardar cosas? ¿Quiero guardar afecto? ¿Quiero guardar personas? ¿Tengo miedo de que me falte algo? ¿Por qué tengo miedo? ¿No soy capaz de generar lo que sea que haya generar? Para no tener miedo de que me falte esto. Todas preguntas que nos tenemos que hacer. Y darnos el tiempo para responderlas. Una de las cosas, si te cuesta, por ejemplo, a Clau, que es solamente un ejemplo porque a todos nos ha pasado, o a cualquier persona que esté viendo este video le cuesta ponerse a pensar en eso, me pongo a escribir. O lo, me pongo a hablarlo, yo lo hablo con mi madrina, yo lo hablo con un amigo, yo lo hablo con mi terapeuta, me pongo a hablarlo, me pongo a escribirlo. Mejor, muy lindo escribir a mano, ¿oh? muy, muy revelador, incluso más que a escribir en la compu. Me pongo a escribir. ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué necesito guardar? Y la verdad estoy guardando para tener en el futuro. Y quiero tener en el futuro por... porque tengo miedo de no tener. Y no tengo miedo de no tener por qué. Y empiezo a encontrar qué me pasa a mí. Eso es muy útil también. Es una forma de pensar de forma deliberada y concentrada. Concentración, la concentración, señoras y señores, es un superpoder. La concentración es un superpoder. La gente no sabe concentrarse. Estamos acá, estamos en la computadora, estamos en el celular, estamos acá, estamos en lo que me dijo mi hijo, mi marido, la televisión, la radio, la revista, y estoy haciendo de todo. Y no puedo concentrarme en una cosa. No puedo. Muchas veces me pongo a hacer una tarea y mi mente se va. Y me pongo a leer un libro y en vez de leer ese libro mi cabeza se va para otro lado. La concentración es un superpoder. Quienes sabemos concentrarnos hoy somos X-Men. <ríe> es así de simple. Entonces, con la cantidad de distracciones que hay, tenemos que aprender a concentrarnos. Hay ejercicios de concentración. Podemos buscar en YouTube, podemos buscar en Google, tenemos acceso a información, utilicémosla. Bien. Meditar también me enseña concentración, por cierto. Uh, me cuesta ordenar y ser organizada porque no llevo una planificación de mi día a día. Y bueno, probemos con una planificación, probemos con un día donde tengamos tres, cuatro actividades. Una o dos, que son las más importantes. Dos o tres actividades que debería hacer Son bastante importantes también. No son guau, wow, pero está muy bueno si lo hago hoy. Y dos o tres opcionales. Si hago todo y tengo tiempo para esto, buenísimo. Y si no, no importa, lo hago más adelante. Y me cuesta... Ordenar y ser organizada, porque si tengo un sector ordenado, después no sé mantenerlo y vuelvo al caos otra vez. Por ejemplo, la ropa, los armarios. Bueno, con respecto a la ropa, los armarios, hay personas acá en hábitos indestructibles que han trabajado también. Yo te recomendaría que hables con ellos. Incluso es muy probable que si vos le decís a Normi, Normi, mira, eh, eh, mira, me pasa esto, vos no me podrías hablar conmigo para charlar, para que conversemos, para que me cuentes un poquito. Normi, ¿qué te va a decir? No, no quiero hablar con vos. Sí, no hay problema, hablamos, nos juntamos, aprovechamos esto, aprovechamos este grupo. Lo, eh, Aure también estuvo trabajando con el eh, método de Maricondo. Puedo leer el libro de Maricondo, agarro y lo leo y puedo hacer un hábito de ello y decir, bueno, voy a leer tres hojas por día y pongo el check-in en hábitos indestructibles, buenísimo. De eso se trata de trabajar en nosotros. No esperar que las cosas se solucionen mágicamente. Seguramente dentro de 10 años yo lo manejo. Ah, esto lo, lo arreglo cuando quiero. Ah, sí, dejo de fumar cuando yo quiera. Sí, no hay problema. Mentira, esas son todas excusas. Entonces, me pongo a trabajar en mí, realmente. Me pongo a hacer actividad en mí. Dejo de ocuparme de este, dejo de ocuparme del otro, dejo de ocuparme de aquellos, dejo de ver la vida de los demás. Y empiezo a mirar mi vida, entonces, acá tengo apoyo en el grupo de hábitos, hay personas que han recorrido ya caminos similares, pregunto, me pongo a hablar por Messenger, charlo con videollamada, a ver qué le pasa al otro, cómo estuvo, cómo hizo, qué miedo tuvo. mirá, a mí me pasa esto, buenísimo. Vamos juntos de las manitos y vamos y nos movemos juntitos, eso es muy útil. Esa es la idea de hábitos indestructibles también. Hay poca gente, hasta ahora no hubo nadie que me haya dicho... A mí, en dos años que está este grupo, nadie me ha dicho, porque estábamos en WhatsApp antes, nadie me ha dicho, ¿sabes qué? Me puse a hablar con fulanito, que me di cuenta que necesitaba hacer yo lo mismo que fulanito, entonces me puse a hablar con él y estuvimos charlando, hicimos una videoconferencia, una videollamada y nos pusimos a hablar para ver qué tips me podía dar o cómo se había sentido. Nadie. Nadie. Lo mismo que cuando les comenté que podían hacer de las dos un hábito. Agarré y decir, bueno, a ver... Marcia, ¿a vos te pasa esto? Yo necesito hacer lo mismo. ¿Qué te parece si todos los días hacemos lo mismo? ¿Vos necesitas tomar agua? Yo tomo agua. Entonces todos los días hablamos. ¿Y ya tomaste agua? No. Bueno, ahora voy a tomar. Sí, estoy tomando. Y lo hacemos juntos. Nadie lo hizo. Estamos acostumbrados a ser individuales. Cada vez es como que la sociedad esta se mueve hacia el individualismo. Cada uno haciendo sus cosas en su vida, en su casa. Quiere su, su trabajo, su casa, su auto. Como dice César González en YouTube. Si no lo escuchaste, escuchalo. Su, traba su trabajo, su casa, su auto y parece que el resto del mundo no existe. ¿Cuál es el problema en agarrar y ponerme a hablar con un compañero con una compañera y ver cómo puedo mejorar? ¿Pedir ayuda? ¿Nos cuesta mucho pedir ayuda? ¿Cómo estamos de pedir ayuda? ¿Cómo estamos de humildad? Entonces, prueben. Prueben hacer esto de juntarse. Última. Me cuesta ordenar y ser organizada porque estoy estresada y sin energía. Por supuesto. Si después de todo esto, es muy probable que estés estresada y sin energía. El estrés, obviamente por el tema de los problemas, pero el tema de la energía también habría que revisarlo. También hay charlas muy buenas, incluso hay charlas TED sobre el tema de la energía. Estaría bueno ver cómo duermo, cómo, si estoy res, eh, respetando los ciclos REM, cómo me estoy alimentando, cómo estoy combinando los alimentos, ¿no? la química de los alimentos, estoy mezclando carne con papa, con harina, qué estoy haciendo con, con los alimentos, eso está buenísimo también. Por último... Esto, este tipo de ejercicio está buenísimo. Si vos querés tener algún tipo de ejercicio, querés que yo te responda en video de esto, sobre algo, me avisás sobre cuál es la temática, cuál es el problema, me lo dejás en un comentario, yo te voy a decir qué podés escribir y luego lo charlamos. En hábitos, hábitos indestructibles está súper moderado, es decir que todas las personas que están tienen perfiles reales. Si yo veo a alguien que tiene un perfil medio, ra, medio raro, no lo acepto, así que no te preocupes que este lugar es un lugar confiable donde vos podés compartir. Eh, ¿Qué más iba a decir? Eh, entonces, si querés, me dejas un comentario sobre qué, qué te pasa, cuál es tu problemática, yo te respondo en un video. Por supuesto. Capaz que no lo hago mañana, pasado, lo hago una semana, dentro de dos semanas, tres semanas, pero lo hago. Y eh, utilicen las herramientas del grupo. Ah, lo que iba a decir, eso iba a decir. No quieran, o sea, después de ver este video, no quieras solucionar toda tu vida. Mañana, digo, bueno, mañana me puedo hacer todo, puedo hacer la lista, me pongo a hacer el trabajo en grupo, me pongo a hablar con Menganita para ver, para hacer videoconferencia, me pongo a hacer todo junto y también voy a mejorar la alimentación y voy a salir a caminar y voy... Nah. eso no existe y lo único que vas a lograr es frustrarte, chocarte contra la pared y no hacer nada. Te recomiendo mucho que hagas las cosas paso a paso, que vayas buscando una una y que soluciones esa una cuando soluciones esa una y esa una sea parte de vos voy a agregar la número 2 en ese orden y con esa tranquilidad es la única forma la mejor forma de trabajar la mejor forma de eh, de, de obtener buenos resultados no muy bien eso ha sido todo por hoy creo que Creo que no me queda nada, nada más que decir. Estoy moviendo, estoy jugando con mi cámara. Cualquier cosa <risa> cualquier cosa que te quede eh, guardadito. Me lo decís, me lo comentás, me dejás un comentario, compartí el video. Dale un me gusta que me motiva mucho que me den me gusta. Y nada más. Espero que te haya servido. Estos es hábitos indestructibles un lugar que hago con mucho amor para ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chao.